Saludo a toda la banda de YouTube, ¿no? Ya esta es la, la, la, la interacción extraña de Twitch. Dice. No lo pude ver. No ah, lo puedo creer, carnal, de lo que te perdiste. Al menos viste las highlights. Porque estuvo bueno. O sea, digo. Ya sabemos que, que este... Ya sabemos que... El Khalil 22. Que los jaguares, dice, pues, no eran, no eran gran reto. Sí. No era el gran Carlos reto, ¿verdad? 343, dice. Lo bueno que ya tenemos a la Ford. Sí, es lo que estaba viendo hace rato que ya fueron eh, eh, puestos en, para que puedan entrenar. Este. Y pues se va a poner bueno. La neta es que yo creo que sí se va a poner bueno. A ver, regresemos aquí porque no sé qué hice. Este, híjole. Pues mira, si les ganamos a los vikingos. Alex-Cap7. La neta es que Dice, sí, llevamos a estar ahí. Saludos, Hernamos Niners. Alex Cap, ¿cómo estás, carnal? Saludito, hermano. este El Kalil 22. Dice: ¿Te gustaría Philip Lindsey y Ana Iners? Sí, como no, Philip Lindsey, buen corredorazo. Estaba en Denver, no sé a qué equipo se fue. No, porque sí, súper al principio de temporada que se fue de los Broncos. No sé dónde ande. Ahorita trajeron a Devin Fonches, que en su momento pues no era tan mal receptor, tiene corpulencia y podría empezar a hacer lo que no, no ha dado ni el, calil 22, ni el señor este sanum lo acaban de cortar pero dónde estaba el, Cali, el calil dónde estaba este, philip Lindsay? cuéntame pues estaría bien chido la neta a mí sí me gustaba mucho me gusta el mucho el calil cómo 22, corre. dice texans bueno los texans sí ya tienen que empezar a vender su su futuro no o vender lo que pueda más bien para empezar a armar un futuro pues estaría chido la cosa es que no creo que cueste tres pesos el señor este el señor este, Philip Lindsay, la neta, pero estaría chido, la neta, creo que sí nos haría un parotote. Aunque con el cuerpo de corredores que tenemos, ahí la llevamos. Ella nomás es el Mitchell que sigue, todavía no lo dejan entrenar. No sé qué tan grave fue lo del dedo, pero pues ahí, ahí, ahí va. Pero obviamente sí me gustaría Philip Lindsay. Hay que ver cuánto el querría, Calil al menos 22. por lo que resta del año. Dice: Te cocheo, sí o no, jajaja. Dale, carnal, porque si no, no ganamos Tú, tú, dale <risa> Ya veo yo si te hago caso, o ¿no? <risa> tú dale y, y, y ahorita vemos qué onda, ¿no? A ver contaba yo? Así ah, Carlos Esquivel 343 Dice Ya volvió a entrenar Michelle, pero limitado Sí, eh, eh, ojalá Que pueda estar, están, estaban hablando solo De que D. Ford, se espera que D. Ford Y Drew Green lo puedan estar a mí, la neta es que D4 ya no me causa gran emoción. Porque sé que son dos juegos y se vuelve a lesionar. Pero Drew Greenlow sí nos va a hacer un parísimo. Que pa' qué te cuento? La neta es que sí, Drew Greenlow junto con Fred Warner y hacer Al como está jugando. Va a estar bien chido. Carlos Esquivel canjeó el reto Monster. Ya lo canjeaste. Ah, ya me lo había aventado, pero pues ahorita me lo vuelvo a aventar. Pues total. Este, puras corridas puras corridas con Monster torres después de, de este juego que es la interacción de Twitch, ¿no? Para YouTube y también para ustedes carnales. Vamos a aventarnos a ver qué tal se ponen los ingadazos hoy. Híjole, es que este juego. Sí, a mí también me tiene muy emocionado. Porque. Bueno, ese es el play of picture de mi. de mi. de mi, de mi juego, ¿no? Pero estamos a nada de meternos. Dice. Deford lo estaba haciendo sólido antes de que se lesionara. Sí, no, Deford, sí, la, el, el problema es ese, carnal, que, que se lesiona todo el tiempo. Si no se lesionara tanto, ah, estaría, estaría bastante, bastante chido, Deford, pero te digo, para mí que son otros dos o tres juegos y para afuera, porque ya está mal del cuello, ya Deford ya no quedó, esas lesiones son bien delicadas y yo dudo mucho que... que... Que pueda estar este listo, la neta Pero lo que pueda contribuir Bienvenido En el tercer drive mete a Lance Con un pase profundo a Devo Tercer, tercer drive Meto a Lance y pase profundo a Devo Ok, pero ¿qué play action o, o directo Tú dime Kirk Cousins que dijo Sobre si Dick Bosa lo puede Alex Golpear dijo Si voy a morir, voy a sí. morir Me recuerda a un tal Hallenhead <ríe> Al Jalen Hurt, sí, sí lo recuerdo <ríe> Lo recuerdo bastante bien <ríe> Vamos a jugarle Agresivón a Kirk Cousins ¿No? Ah, hasta ahí. vámonos Darwin Cook. Darwin Cook, el quinto mejor corredor de la liga. Eh, Jefferson, el quinto mejor receptor de la liga. Y Kirk Cousins, el séptimo mejor receptor de la liga. Nos vamos a enfrentar contra un ataque aéreo que ahí les encargo. Mátalo, mátalo, mátalo. ¡Muere fútbol! ¡Fútbol, fútbol! ¡Vámonos! Ahí está, hablando de DeFord. ¡Qué vole! ¡Ya apareció DeFord! Y ahí viene Jimmy Garoppolo. El tan odiado y tan amado Jimmy Garoppolo. Está jugando muy bien. Dice: Voy a <risa> extrañar sus jugadas y su aportación al equipo. Sí, como olvidar a Jalen Hurd, casi, casi un salón de la Carlos fama. Carlos el 343 dice Pero Timo Sadebó, el mejor dave luar de la NFL. Sí, la neta es que... La neta es que sí. Ah, no, ¿cómo era? Ya se me olvidó. El Kalil 22. Dice. Adwelli. Ahí está. Ahí está carnal, ¿eh? Vamos conectados. Estamos en el mismo. en la misma sintonía. Ahí va. Adiós. El Kalil 22. Touchdown. Pies claro. Touchdown, señores. Así empiezan de poderosos los 49ers contra los vikingos de Minnesota. Defensa monstruosa, ofensiva en dos jugadas. Touchdown. ¡Ay, así va a ser el domingo! Tengo el presentimiento. En el Dubai Stadium se va a, a, a, se va a volver a vestir de victoria. El Dubai Stadium. Van a ver. Carlos Esquivel 343. Dice. Así debe ser el domingo. Así como aquel divisional del 2019 donde también los maniatamos. Kill Cousins ante la presión, luego se nubla, entonces hay que estarle llegando. Va a depender de la frontal. Ojalá si esté... Este, ojalá si esté de Ford y ayude algo en, en, en, en, en la presión. Estuve entrenando unos audibles y ya se me olvidaron. A ver si ahorita me acuerdo Cómo era esta cosa <risa> ¿Dónde? ¿A dónde? Ahí está Bien leída Iba para la izquierda La cambió para la derecha Pero mis backers llegaron bien rápido Ahí están mis jugadores inactivos George Hill, Alex Mack Michael Hendrix y no sé quién más. Ah, no puede ser. Ahí está. Con Thielen. Ahí está la ingadera ya me estoy acordando. creo que ya me acordé qué es lo que tengo que hacer dónde está DeFord. Es, está moviendo el balón pero no, no no no os preocupéis ahorita ahorita lo ahorita lo planchamos ¡Ay, otra vez, otra vez! El Khalil 22. Me están deshaciendo. Warner. El Warner va. Voy a jugar con Warner. Pero es más que ahorita va a correr el carnaval. Entonces... Está Warner. Ahí está Warner. Ah, se me fue. Error mío, error mío. Ahí estaba. Fallé la tacleada. Los tejados le ganaron a los Jets. A ver, esta puede ser. El Khalil 22. Dice. Ja, casi. Casi, hermano, se me fue. Sí. Y me acaban de empatar los vikingos y eso no puede pasar el domingo. Eso solo pasa aquí en Canal 49. <risa> me arrastraron, feo. Pero ahorita me pongo las pilas. tres tranquilos. Che. Ok, 7-7, no pasa nada que no cunda el, el pánico. 22. Dice: Mete a Ufanga. Francuti 900. Vamos a meter a Ufanga Dice: Buenas tardes, hermandad Nainer. Carnalazo, Francuti, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermano. Bienvenido aquí a la interacción de Canal 49. El Khalil 22. Dice: Hola. Vamos, vámonos. La voy a regresar, total. Ahí está, sacamos una yardita más. se ya, valió la pena. Va al segundo drive, eh. todavía no es el tercero. Donde dices que quieres que meta el concept. Era que. And they, if you just look at this game, Charles, a paper, they've got the edge, no doubt. They're hanging around the top of the NFC. The coaches, they were having no part of it. Frankuti yeah, like 911 Dice Ya están listos para nuestro juego A matar o morir con los vikings Ay se le cayó Ya estamos listos hermano Ya estamos listos De eso estábamos precisamente platicando Ah va a estar bueno ese juego La neta va a estar muy bueno Este Ah mucha emoción Mucha emoción La neta es que yo estoy muy emocionado yo creo que va a ser un juegazo. Pero ya veremos. Ya veremos qué pasa. Ahí está, con el Brandon Ayuk. Garoppolo tiene mejores números cuando está Brandon Ayuk dentro del campo. No sé si sabían eso. Esta defensa tiene mucho win estar green bay la victoria de la semana pasada. Esta defensa tiene mucho que estar orgullosa de la victoria de la semana pasada. Porque cuando te des 14 puntos en un contest Ah, está Warner. Ah, está. Primero 10. Sí, señor. Ahí vamos. Ahí vamos moviendo la mesa. Dice. Regresa a Greenland. Regresa a Greenland, carnal. Regresa a Greenland. Eso va a estar de lujo. Que regrese Greenland va a ser una pasada, dicen por ahí. Una pasada. Vamos a intentar montar una el de esas ofensivas Como las que ha estado haciendo sí, sí. Shanahan De matar el, el, matar el... Matar el, el, el... Matar el reloj ¿Quién es el Mike? No Ese es el Mike Va Por Ese vato, hijos Va, ahí está Ahí está Segunda y Yo Tenía otra jugada que acabo de descubrir y que me gustó mucho. De hecho, creo que es. Ay, ¿Cuál era? ¡Ah, cuál era! Creo que es esta. Frankuti 911 dice: ¡Chit! ¡Ah! ¡Corre, corre, por corre, Garopolo! ¡Corre, corre, corre! Bien. Dice: Y regresa Ford, aunque probablemente regrese a ir, ir. Sí, es correcto Es lo que les decía Frankuti. La neta es que. Es que Ford no, ya no me da mucha confianza. Yo sé que ese señor, pues sano, es muy bueno. Pero la neta, para que esté sano. Carlos es Ascibel, es 343 Dice: Ese Garopolo lo ocupamos. Correcto, ese Jimmy G es el que queremos. ¡No! Ese no. <risa> ¡Ah! Me pararon, me la voy a jugar. No me importa nada de lo que digan los demás. Por aquí debe de estar esta jugada que tanto me ha gustado. Esa Frankuti 911. Dice: Como hiciste para ah, que el vuelo se convirtiera en la mar. Ya sabes, ¿no? Ya sabes, uno que se las engaña. Pero ya me pararon. Esa es la mala noticia. No quise montar mi ofensiva Shanahanesca y ya me pararon. Y eso no está chido. No se va. Ay, no puede ser. ¿Eso qué? Bueno, antes no me la interceptó. Bolsas, Cámara, vamos a concentrarnos ya porque estamos endejeando eh, mucho. Ah, no puede ser. No puede ser, ¿qué está pasando? Me están arrastrando los vikingos. Y eso no puede pasar porque eso no. Eso, porque eso no puede pasar. <risa> <risa> <risa> Otra vez Pues si, sí, él ¿eh? me está corriendo mucho Segunda y tres por avanzar Ahorita meto fanga, si sí, es cierto, ahorita meto fanga Si ¿Sí llegó, 22, y dice el próximo pase intercepción. Venga, que sea así, amigo. Que sea así, Gadfani 05. Dice, ah, me trague el engaño. Hola, Garfani, ¿cómo estás? Gadfani 05. Dice. Hace cuánto insiste? Hace como 20 minutos empezamos a las 6, lo anuncié en las redes sociales, Gatfani. Este. A las 6 de la tarde empezó esto. Apenas vamos en el segundo cuarto del partido. Así que. Puede ser. No le puedo correr. Parar las corridas por el centro. O sea, Preguntarle a Dimeco Ryan. ¿qué onda? 05. ¿Qué? Dice: Avalee. Lo dejé, no lo dejé. Pero ya está nada. Franciti 911. Dice... ¡Ay, estamos, fanga! Bueno, a excepción de los permanentes como Beret Y ya van regresando, amigo. Ya va regresando este, el equipo. Ya va a estar Ford, ¿no? A ver cuánto dura. Y va a estar Greenlow. Este, ¿Quién más? Um, pues creo que son esos, ¿no? Um, sí, ya. Y lesionados no hay, o sea, no se nos ha lesionado na nadie de, de, de realmente de peso y eso es bastante chido. ¡La van a revisar! ¡La van a revisar! Yo digo que tiene un pie afuera. ¿Ustedes qué dicen? Uno, dos, no, si sí es touchdown. Ahí ya. Ahí ya sí se la van a dar. ¡Ay! Entonces, ¿para qué le hacen de emoción? Francuti 911 Dice: Nos sacaron del primetime el domingo por culpa de los mugrosos hijos. Sí, porque creo que nadie se esperaba que San Francisco tuviera este levantón. Yo creo que ya tenían programado cambiarlo, ¿eh? Ahora, nos quitaron ese, pero nos pueden dar alguno más, ¿eh? Después depende cómo se ponga la, la cosa. Nos pueden dar algún otro prime time. Eso ni lo duden. Se pueden ahí hacer los cambios y nos podrían dar algún, algún otro prime time. El Khalil 22 dice La verdad prefiero por la escuela. ¿Dónde lunes se sale tarde, Khalil? <risa> El Khalil 22 dice Tercer drive, jaja. Ah, sí, va, va, va. Ahora después de la pausa de los dos minutos. Mira, los vamos a tener en segunda y tres. Y ahí se va a venir la jugada. Ahí está, pausa de los dos minutos. Ahí viene la que dijo el Khalil. Apúntenla. Dijo que meta yo a, a Trey Lance. Y le mande un pase largo. No. Y le mande yo un pase largo. Gadfani 05. A Dibu Samud. Dice. Creo que sí. MC Glinchey se lesionó. Ah, bueno, pero McClinchy no cuenta. <risa> sí, McClinche también está afuera. Creo que todo el año. Ya no sé si decir gracias a Dios. 343. Porque el Looney no lo hizo mal. Dice. Cuando va a ser el partido contra Seattle el lunes. Iba a ser de este domingo en ocho pero ya lo cambiaron. And Ahí está el Khalil. El Khalil la pidió. El Khalil la tiene. Touchdown. Detroit Lance. A Divo Samuel en pase largo. Touchdown. <laughs> <laughs> el Khalil 22. por Cresser, welcome to the family. <laughs> ¿Qué onda, Ore, Ore Sester? Bienvenido, carnal. Miren un nuevo miembro acá que se une a Twitch. Bienvenido, carnal. ¿Cómo estás? Qué chido que andas por acá. Ahí está el Khalil, ¿eh? Servido, chavo. Esa es la que querías, esa es la que hacemos. El Khalil ya va a ser mi coordinador ofensivo oficial. Ya le ganó el puesto al perro. Está despedido. Ahí está. Porque a la defensa como que no, ¿eh? Pero a la ofensiva sí. Sí, mandas las jugadas y mira. Touchdown. Dice. Bienvenido muchacho. Sí, denle la bienvenida a Ores Esther. a Ores Esther, todos carnales aquí. Bienvenido a la familia de Canal 49 Twitch. Qué chido nos por aquí. Esperamos que llegue más banda, ¿no? Frankuti es que... 911 dice el perro está desaparecido. Sí, el perro ya se desapareció. Quizá que, no, quizá que que le pega <risa> o quién le pega. <risa> el Khalil 22 dice creo que habla inglés. Hablando inglés, Orisister. Hi, hi, Orisister. Welcome to the family. Welcome to channel 49 on Twitch. Vamos a hablarle en inglés. Carlos Escabel 343 dice, Welcome. Alex Guión bajo cap 7 dice, Welcome Orisister. <laughs> welcome brother. Yale, yale. Ahí está, bien Ahora yo soy el que voy a pedir I'm gonna take a time out Because We can get the ball el again 22. Dice pido 911 Dice Welcome Ores Esther Welcome to the Niner's neighborhood. Carlos Esquivel 343 Dice Ahí qué que partidas son. ¡Nada! ¡La voló! La presión de D. Ford. Tercera y 22, señores. No vamos a per No voy a permitir que nos hagan absolutamente nada. Alex-bajo Cap 7. Ahí corrió. Dice. Le acaban de dar cuello con al confinado de gigantes. Le acaban de dar cuello a, con, al confinado de Giants. ¿Quién es? ¿Al coach? ¿A quién le dieron cuello? Cuentan, cuéntame. Al coach de los Giants. Es que después del juego Alex tuvieron bajo tuvieron cuello. Dice. Coordinador. El Khalil 22. Dice. Jason Garrett. Jason Garrett. Ja. Al Ken de la NFL ya le dieron aire. Pues es que lo que ha hecho con Daniel Jones, la neta, es una cosa lamentable. No han podido eh, realmente establecer algo decente, ¿no? Ya no digamos, este... Es que, para acá, ¿no? Es que... Dice... La otra vez me regalaron una suscripción, ya no dije gracias. Es que no vi quién y cómo estaba ocupada con mi gatito. Fue el buen Francuti. Dice. Debieron haber corrido a Daniel Jones también. Gadfani05. Dice. Pero gracias sí. quien haya sido. ¡Oh, ¡Ay No puede ser. No estaba aquí y la dejó ir. Sí fue Frankuti, el buen Francuti es el que anda regalando. O anduvo regalando sus opciones, si no me acuerdo. Si no más recuerdo. Information Strong Creo que aquí está Es que yo ando buscando una jugada que me estuvo dando muchas yardas Esa Jala, jala, jala, jala. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, ya vamos, vamos, vamos, Ah, que pase tiempo, tiempo, tiempo, que pase. Francutti 911 Dice Yo soy como el Santa Claus del Twitch Sí, ya sabemos carnal y, y como dijera los marcianitos de. Los marcianitos de. Este. De, de. cuál es? Toy Story. Estamos agradecidos. <risa> Fue, Frank, fue, fue, fue Frankuti, Gadfani. A él le debemos esas suscripciones. Algo de Francuti. Ah, la agarró afuera. No puede ser. El Khalil 22. Dice. Dice. jaja. ¿Qué el Khalil? pues oh, no sé. 5 segundos, 5 segundos. Ave María. Post total. Francuti 911. Dice. Oigan qué partido del Thanksgiving Day van a ver. Gadfani 05. Dice, Ay, arroba Francuti 911 GG. Gracias, amigo. Yo los voy a ver todos francutín, todos voy a tratarlos de ver, la neta van a estar chidos, creo que uno de los más cerrados va a ser el de Detroit contra Chicago, ¿no? Eso siempre se dan en la torre Alex en el Dío día de acción de gracias. Sí, todos. todos van a estar buenos, la neta. Recuerdenme, los otros no, es el de Dallas contra quién. Dallas contra quién va, contra los Las Vegas, que no son contra los Raiders. Está bueno. De Chicago contra Detroit. Y no me acuerdo cuál es el otro, Recuerden alex en lo... bajo cap 7. Dice: Sí, Raiders. Raiders. Raiders, sí, Raiders. Los Raiders. ¿A quién le van? Yo creo que van a ganar los vaqueros. Le voy a los alex Raiders, Dice. pero van a ganar los, Dice. los vaqueros. Dice. Riders versus Cowboys. Y sí, ese es el otro sim, sí. el de Chicago contra Detroit, pues va a ganar, bueno más bien como es costumbre de los, de los leones van a perder en acción de gracias, el de riders contra vaqueros, le voy a los riders pero creo que van a ganar los vaqueros con todo y que se vieron remales contra Kansas, ahí se vio la gran mentira que son los vaqueros y el otro cuál es, recuerden men, cuál es el otro partido de acción de gracias. Ya voy a meter a Garopolo porque Lance nada no más me sirvió para ese pase. Y Garopolo Gadfani está jugando chido. Dice, ¿Qué cuentan? Pues, nada, Gafani Estamos este. Estamos emocionados porque. Se viene un juego. Ah, va a ser un juegazo. La neta es que va a ser un juegazo. Ahí está Garopolo. Ay, ah, ¿qué más me dijeron que metiera Ofanga? The Strong Safety. Ahí está The Strong. Vamos a meter Ofanga. Me gusta más que Tart. Ahí está. Alex-Cap7. Dice. Me parece que el otro es Alex vs. Gilles. Híjole, carnal. Sí. Alfanis05. Dice. Yo no pude ver el partido el domingo. El Khalil 22. ¿Por qué? Dice. Garopolo acaba el partido peleando por Lance Piar. La titularidad Lance empieza la segunda mitad. Alex-Bajo-Cap7. <ríe> no, ya empezó Garopolo. Dice, ahora lo confirmo. Gadfani y salió la 0 sesión, no, sermon, Dice, creerlo? Vi los highlights. 05. Dice. Arroba el Khalil 22 crees. El Khalil 22. Ah, yo creo que Garopolo está jugando chido. Yo digo que está jugando chido. Hay que dejarlo mientras juega así. ¿Para qué queremos a Lance? Lance todavía no tiene asimilado el, el, el playbook. Bien, ahí está. Cinco yarditas. Vamos a deshacer a los Vikings. Está cerrado, ¿eh? Está más cerrado de lo que yo creía. Quiero montar una ofensiva como las de Shanahan A ver si puedo Acabarme el cuarto, desesperar al rival oh, ¡Bien! Frankuti 911 Dice ¿Creen que se vaya a salir Russell de los Seahawks? Me sorprendió ya ver muchos reportes De que ya se va yo creo que sí, porque ya él ya se quería ir desde este año. Lo dejaron, no le armaron equipo. Yo creo que él ya se quiere ir. No sé cuánta lana le debe hacer pero al que yo creo que sí le van a dar también ya cuellos a Pete Carroll. 05. dice: Es que no lo vi porque salí fuera. Ah, ok. Bueno, sí, a veces pasa. A todos nos pasa, Gatani. Pero bueno, lo chido es que viste las highlights. Y supongo que viste cómo jugar los Niners. Poderosamente, ya se me lastimó Trey Sermon. ¿pueden creer eso? El Khalil 22. Dice, para mí la mole interrogación es cuál fue la jugada que hizo Shanahan escoger Lance. Para mí la mayor interrogación es cuál fue la jugada que hizo Shanahan escoger Lance. No entendí mucho, pero ¿por qué escogió esas jugadas para Lance o cómo está la onda? Ah, oh, casi, casi, casi. Vamos a empezar a desmantelar a los Vikings. alex bajo cap 7 Dice. Gadfani 0-5. Para ver los partidos así no te pierdes los partidos. Sí, la de DofuSports está muy buena. La puedes bajar. Sancuti 911. Con esa, amiga. Dice. Hace una temporada no me imaginaba a los Seahawks sin o Wilson y ahora ni de chiste van a volver juntos No, yo Gadfani creo que sí ya se fracturó Dice Si sí, caray, solo vi el inicio del partido y andaba preocupada porque solo llevaban tres puntos, jajaja ja, ja. Sí, drive Dice pero vi los highlights y jugaron muy bien Jugaron el más Calib que bien, amiga Jugaron más que bien Dice. Cuando estaba en el avión luego del Pro Day de Fields Ah, ya, ya, ya Ok, sí, creo que ya entendí algo Yo pensé que hablabas de este juego el Khalil 22. Dice. C. Una Z. A ver. Eso es parecida, vamos a ver. Gadfani 05. Dice. Alex-Cap75. Corre, corre, corre. Primero 10. a elegir entre HBO y Game Pass. Adivinen cuál elegí. <risa> Tenía que Ay, haber sido yo, no Bart pero pero no, pero pero Game Pass no amiga ja, ja, ja, ja. la de la, la de, de dos sports esa es dice. gratuita o sea mis papás me dieron a elegir y elegí HBO sí creo que creo que elegiste bien porque en dos sports así se llama la aplicación métete de tu Play 2022 dice tuviste razón jaja <risa> Vamos Bien Primer 10 eh, Ya me voy a acabar todo el tercer cuarto Que hubo le estoy montando una ofensiva como las de Shanahan ¿Por qué se paró el reloj? Alguien que me explique si nadie pidió tiempo fuera un lastimado Carlos Esquivel, Ahí está, touchdown Dice Lo malo de Dofo es que a veces corta la transmisión Y este partido la corto como tres veces Sí, te tienes que salir Luego vuelve a entrar para que te dé otro link Dice Eso significa que tenemos que ganarles a los Seahawks Para que se lleven su despedida Eso es, eso es correcto, eso tendría que pasar Los Niners tendríamos que ganarle a A los Seahawks, o sea como está jugando el equipo. Pero este de Minnesota es. es, es este de Minnesota es crucial amigo. Es. es, es el Khalil 22. tal. Dice. Stream. también está buena. Esa, esa, esa también la he escuchado. Pero no. La no, no la he bajado. Pero también. Miren. También pueden meterse a Instagram. Si tienen Instagram. Supongo que si tienen Instagram. Si sí, gana. Our San Francisco 49ers, o 49ers, creo que se llama la página, Our, de nosotros, nuestros. Our 49ers. Y ahí se meten y en vivo siempre pasan los juegos. O sea, le dan clic donde dice en vivo, cuando está el partido y ahí lo pueden ver. Ellos siempre están transmitiendo el, juego. el 22 en vivo. Dice. Pero salen anuncios subidos. El Kalil 22. Dice. De nivel. Fin 14-11-20. Dice, sacando el juego con Minnesota se meten a playoffs. Nos metemos a playoffs y le ganamos. Exfinit, ¿cómo estás? Si le ganamos a Minnesota estamos en playoffs. Este ¿Es correcto? Hay un bro que hizo un grupo en fase que transmite los partidos. Solo que los del miembro no compartamos la transmisión para que no la reporten y bajen. Ah Gilmitz. mira ese es un buen dato Pero pues ahí yo creo que te tienen que invitar ¿no? Para que formes parte de ese grupo Y pues ahí está el show Ahí está la cosa Frankuti 911 Dice El desempate al final de temporada Puede ser con los Vikings A como está de cerrada la temporada Puede ser por eso ganarles Frankuti Nos pone en ventaja Mira los Santos van contra los Bills Y puede ser que pierdan y los Rams van contra los Packers Que puede ser que también pierdan ¡Ah! que le... Y nos ponemos Nos ponemos a medio juego de los Rams Y ya les ganamos, ahí les encargo y Nos podríamos estar trepando hasta el segundo lugar de la división Y eso la neta ¡Híjole! Ya no les quiero platicar yo ¡Bien! Eh, ¡Bien! ¿Dónde? ay sí llegó voy a no puedo creer eso no lo puedo creer francuti 911 dice me pone nervioso ver su ofensiva tan explosiva con Jefferson y Tielen. A mí también, amigo, a mí también, dice, pero si pudimos parar a la de los Rams. Pero ver sí lo logremos. 05, ah, no puedes ir. Dice, imagínate que se vayan al Super Bowl. ¡Ay, no! No nos Gadfani haga soñar, Gatfanny. No nos haga soñar. Sería algo genial. Están a punto de empatarme los vikingos, señores. No puedo creer. Ah, ¿dónde está? Ese. Sí. Bien. ¿Dónde? Tercera dicienda. Este es muy importante. Gadfani 05. Dice: Se vale soñar, amigo. ¿A dónde? Bien. Y dice vale soñar, claro que sí Y nos están empezando a hacer soñar Y la neta es que eso es este Híjole Ay, nos ilusionan los Niners Me están empezando a ilusionar y no quiero Porque luego se siente regacho Bien Ahí está Jason Burrell Dice. Bien es cuando está bajo presión y aquí se acaba de ver bajo presión se equivoca bajo presión se equivoca y los niners lo vamos a sacar yeah, a Jason hombre red que no está pero imaginemos que fue manuel mosley <risa> <risa> <risa> eh, la, la, la intercepción de fantasma <risa> so Ahí viene Manuel Mosley ¿Por qué metieron a Berrett? Yo no entiendo ya ¿Qué pasa aquí? Gadfani 05 Dice Sí, no ilusionarse es la clave Para no ponerse triste Es correcto Sí, no, o sea Un juego a la vez Gadfani Un juego a la vez fin 14, 11, Dice Creo que el juego contra Minnesota Será bueno para ver la regularidad del equipo punto 911 dice Es difícil imaginar a Beret como Moseley Fin 14 11 dice y más con nombres que regresan De acuerdo dice y más con nombres que regresan Second down here's Mostert again Está bien, primero y diez. Y es que con hombres que regresan. Exacto, amigo. Dice. Lo que me pesa de que corten a Jimmy G. sí gaño es que si vienen los Niners al Azteca, no vería su sonrisa. ¿Y qué tal que se va a Arizona? Y ahí lo vemos. El Kalil 22. Dice. Un jet sweep a Ayuk. Jet sweep a Ayuk, ok. Vamos a el caso al Kalil. Me ha dado resultado lo que me manda. Vamos a hacer una... Ah, no, esa no es... Jet Sweep. Con Ayuk, ¿no? Frank Hutti 911. Ah, no, 11. es con Richie James. Soy un experto en ilusionarme rápidamente. Bien, no fue Ayuk, pero sí salió la Jet Sweep, amigo. Primero y diez. Ya los tenemos. Y nos vamos a poner en primer lugar de la división. De la división, perdón. De, eh, vamos a estar en posición de playoffs. El Khalil 22. Dice. En dos, que el Suepa Ayuk. Ahí está, El 2 juega el Zip a Eyuk. No entendí qué fue, pero opa. No tenía de otra. El Khalil 22 dice, la, la próxima a Ayuk, la próxima a ello. Okay. ¡Ah, la volé! Tanto, tanto, vamos por el gol de campo Ya para amarrar el juego 52 yardotas de Robbie Gould Pero Robbie Gould no nos ha fallado todo el año Y ahí va Ya tenemos el partido señores Y así tiene que ser el domingo Unos Niners dominantes He hasn't all year long. Hay que meterle presión a, a Cousins. Eso es, digo, a cualquier coreback. Pero a estos que se nublan, Cousins es muy parecido a Garópolo. Con la presión se nublan. Entonces hay que pegarle, hay que pegarle, hay que pegarle. Y yo creo que ya lo trae en la mente. Porque ya dijo eso de que si Bosa lo mata, pues lo mata. Dice si muero, pues muero. <risa> Gadhafi 05 dice. Cruzo dedos. Hijo de su madre. Cruzamos los dedos, Gatfani Tenemos que ganarlo. ¿no? dice. Lo pasarán en Fox. No sé si en Fox, pero va por el canal 9, va en teleabierta. Lo van a pasar en el 9, eh, para que estén atentos. Ahora sí no hay que estar buscando streams, ni tener cable, ni gamepad. Lo van a pasar. Alex-Cap7. En... Dice. Sí. Francuti 911. Dice. Yo creo que Cassens está exactamente en el mismo nivel que Garof Polo. Ahí está. Alex-Cap7. Dice. En Fox y el 9. En Fox y en el 9 lo van a pasar. Sí, este, yo también creo que Cousins y Garopolo son iguales. Igualitos. Son muy parecidos a sus, a sus, a sus sistemas. O cómo juegan. No hay bronca. No hay bronca. Por mí. Que hagan lo que quieran. Uh, qué... salió. Tengo esa, esa tarugada de aventarme a lo. ¿Quién se lastimó? Kinlo. Ay no. Mamá. Hasta aquí se lastima. Llevó un Kinlo. Adiós. A pesar de que será el novio de en Washington. Sí y la neta es que para como se estaban dando las cosas, yo siento que sí lo iban a correr. A Garopolo, Y yo siento que, que Shanahan se quería traer A Cousins Hasta D.J. Jones Bien Ya no les alcanza, chavos Uy Uy, ya Ya casi está, señores Dice de Bosa. Es lo que estoy esperando, amigos Es lo que estoy buscando, todavía tengo 4 Bull Rush Bien, hasta ahí No me deja Se acabó el partido No logré el sack de Bosa, Pero se acabó, señores que no les digan, que no les cuenten, los Niners van a ganar. El domingo, lo dije aquí en Canal 49, ¿no? Las últimas dos semanas le he pegado. Este, dos patizas, este fue El más cerrado. Yo creo que así va a ser. Dice... Tu receptor ideal como serie Mi receptor ideal sería Jerry Rice. <risa> no, la neta es que sí, yo creo que el prototipo del receptor que a mí me gusta. 911, dice, muy probablemente Kassen sería nuestro QB, solo porque los Patriots decidieron correr a Garoppolo y jugó perfecto sus primeros cinco juegos. Alex bajo Cap 7. Dice, Buena simulación, buen cocheo. Gracias Alexa. Miren, despido la transmisión en YouTube, ¿no? El Khalil, despidamos a YouTube. Dile adiós, YouTube. Nos vamos de YouTube, señores. No se pierdan el juego el domingo, va a estar buenísimo. O sea, mañana, ¿no? Porque aquí en YouTube lo están viendo sábado. Este, Hay que apoyar a los Niners, nos podemos meter en el Play of Picture y eso va a ser genial. Despido transmisión en YouTube. Me quedo en Twitch con Niners. Khalil22!